Saludos, soy Israel Banquera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo darle órdenes a nuestro teléfono desde el ordenador con Windows 11 también le servirá para otro sistema operativo, pero quiero, ponerle, quiero titularlo así entonces si queremos, podemos usar la cámara, miren que aquí estoy usando el mouse eh, podemos cerrarla Podemos usar el teclado si queremos. Podemos eh, escribir. Por ejemplo, aquí voy a escribir. Ye, ye, ye, ye. Eso lo hacemos desde el teclado del PC. Bueno, y podemos hacer muchas cosas. Entonces, para ello deben de tener depuración USB activa. No olviden que para todo esto siempre hay que activar depuración USB. Entonces vamos a hacerlo desde cero. En la descripción de este tutorial les voy a dejar una... Carpeta, la cual es esta que está aquí en descarga, tiene por nombre Amor. Pero entonces vamos a darle clic derecho. Extraer aquí la contraseña es Amor en mayúscula Tal cual como se llama la carpeta. Bueno, yo le voy a cambiar el nombre porque ya tengo una. Con ese nombre, entonces le voy a poner... Eh, voy a ponerle paz, Listo Entonces esta carpeta la vamos a coger Ustedes le pueden poner el nombre que quieran pero no lo olviden nunca Esta carpeta la voy a coger, la voy a copiar y la voy a pegar acá en la raíz del disco Miren que aquí tengo la que tiene por nombre AMOR Porque con esa lo he estado haciendo vamos a pegar aquí bueno no olviden que se llama paz listo entonces ahora vamos a iniciar con el proceso conectamos el teléfono al pc por cable no olviden tener depuración usb activa y lo otro es que mantengan la pantalla de teléfono siempre activa porque les va a pedir un permiso. Simplemente le hagan clic en permitir y ya. Entonces deben de tenerla activa. Listo, si hacen ello, les va a funcionar. Entonces, vamos a buscar el símbolo del sistema. Miren, yo lo tengo aquí, símbolo del sistema. Y vamos a escribir lo siguiente: vamos a escribir Cd, Cd, damos. Eh, vamos a escribir cd espacio, vamos a poner dos puntitos y damos enter luego vamos a repetir esa misma fórmula cd y vamos a dar espacio escribimos dos puntitos y damos enter aquí vamos a escribir la palabra con la que hayamos renombrado la carpeta, en mi caso le puse eh, le puse paz entonces vamos a escribir aquí cd espacio y escribimos pas yo lo puse en mayúscula tienen que escribirlo tal cual como lo hayan puesto listo ahora vamos a dar enter vamos a dar espacio y vamos a escribir a de b a D, b, espacio y vamos a escribir device entonces eh, device así como está ahí a D, b, device y vamos a dar enter miren que ahí ya encontró mi teléfono y entonces ahora vamos a escribir lo siguiente vamos a escribir espacio s eh, vamos a escribir s c r c p y, miren que lo hice muy despacio para que lo escriban tal cual como, está, como, lo, como lo puse allí y luego vamos a dar enter y miren que allí lo encontró, listo esto lo podemos minimizar el teléfono lo pueden rotar y también les va a funcionar y ahora, ya para que lo tengamos así para que no tengamos que hacer este mismo proceso siempre lo único que vamos a hacer es irnos a la carpeta que tenemos esto lo podemos cerrar ya. Vamos a irnos a equipo disco local. ¿sí? La carpeta tiene nombre paz Y vamos a buscar un archivo que, que tiene por nombre... ¿Dónde estás? Creo que es... Describe. Este que está aquí. Dírenlo. Vamos a dar clic. Le aparece abajito de noticia. Este. Este que está aquí. Vamos a dar clic derecho. Y vamos a editarlo. Vamos a abrir con vamos a, vamos a darle aquí mostrar más vamos a darle clic en editar y aquí en vez de israel vamos a poner paz o el nombre que ustedes hayan renombrado la, la carpeta con el nombre que ustedes hayan renombrado y vamos a dar clic en guardar ahora vamos a dar clic derecho propiedades enviar a escritorio para que lo ejecutemos desde aquí yo voy a quitar este ya y a este le voy a poner el nombre eh, voy a renombrarlo Esto lo pueden poner, le pueden poner el nombre que quieran yo le voy a poner eh, Moto G8 listo y le voy a poner un icono para que se vea más bonito vamos a darle clic en propiedades cambiar icono damos clic en aceptar y aquí vamos a escoger uno en este caso voy a escoger uno que sea un teléfono. Vamos a ver. Un teléfono. Un teléfono aquí. No veo teléfono. Aquí hay uno. Vamos a dar clic en aceptar, aplicar y aceptar. Miren cómo quedó. Entonces si lo ejecutamos ahora. Miren lo que va a pasar. Esto lo podemos minimizar. Podemos activar la cámara. Podemos hacer todo lo que queramos. Y eso ha sido todo por hoy. No olviden de compartir el contenido en sus redes sociales. Chao, chao.